sociocultural a mi nombre como secretaría general le da la bienvenida a todos los presentes y los que están desde las diferentes redes sociales incluso mi página web a la profesora elvaraús y a la profesora Vilma maraús que se integra a este selecto grupo de profesionales intelectuales que hacen de la lectura el centro de su vida bueno laura coordina el programa y un abrazo a todas Muchas gracias, Rose, y eh, les agradecemos la, que hayan, nos hayan tomado en cuenta para formar parte aquí de este círculo literario. Ya estamos desde el año pasado, desde el mes de marzo del año 2021, eh, pues para eh, la profesora Elba y la profesora Vilma, que nos están recién conociendo, eh, a ellas también les agradecemos mucho su participación el día de hoy mire nosotros siempre estamos eh, enfocados en promover la lectura en las aulas de clase y también en las familias así que nosotros eh, a nosotros nos encanta hacer comentarios sobre libros de diversos temas preferiblemente novelas pueden ser de autores nacionales o pueden ser de autores eh, extranjeros y bueno para el día de hoy voy a hablar de dos obras de literatura infantil y juvenil pero aquí las demás miembros del grupo van a hablar sobre otros libros y espero que los podamos conocer el día de hoy, todos son libros muy interesantes Bueno, eh, a, a ver, comenzar, comenzar ah, okay. un libro que me llamó la atención por su título no había leído esta escritora Las niñas sin nombres de Serena Burdi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 en la Casa de la Misericordia y en mujeres allí confinadas. Gracias. Eh, Muy interesante, palabra? Rose. Eh, esto trata pues, de un, de un episodio de la historia estadounidense y que ojalá nunca se repita. Y creo que posiblemente la lucha de las sufragistas ayudó a eliminar un, un poco esos tabúes y esos problemáticas que habían referentes al tema de, de el rol de las mujeres en la sociedad en aquella época. Si mal no recuerdo, ir a inicios del siglo XX Rose. Inicio del siglo XX. Inicio del siglo XX. Sí. Eh, para mu muchas mujeres no saben, pero es que el voto de la mujer fue una lucha muy larga hasta que lograr hasta lograr que en, muchos países del mundo le concedieran el voto a las mujeres, así que eso fue difícil, creo que en Panamá ocurrió en los años 40, si mal no recuerdo, pero también fue una lucha muy larga, y muy interesante el tema, Rose eh, sí trata de una novela histórica principalmente, ¿verdad Rose? Sí, tiene matices históricos, aunque es más bien el drama familiar Ok, interesante eh, A ver, Julie o Dalva a ver, Julie, ok sí. Buenas tardes siembra de lectores, capítulo de Chiriquí gracias escritora Rosemary Tapia directora fundadora Laura Nieto, coordinadora la felicito escritora una excelente elección de literatura para esta tarde la familia, baluarte de las relaciones sociales y morales de los seres humanos fortalecida como depositaria de la fe y desarrollo de la vida espiritual en esta oportunidad voy a presentarles el análisis del libro secretos para la familia esta obra tiene 12 autores de los cuales voy a mencionar solamente algunos: guillermo de taylor sergio emmy hallow kate benson y jim Burns, entre otros esta obra contiene reflexiones profundas de sus autores extrapoladas con citas bíblicas. Cada capítulo está basado en la espiritualidad del libro sagrado con respecto al tema de la familia y las apreciaciones del autor que hacen con todo enfocado en los preceptos y principios. Resulta interesante ver que la transmisión de la fe no fue dada a instituciones religiosas sino directamente a la familia. Esto la convierte en depositaria de generación en generación como fortalecimiento para cumplir el desafío. El propósito es un despertar positivo en favor de la lectura y lograr objetivos. Los autores encontraron que pocos sociólogos e historiadores intentaron aclarar el origen de la familia durante la revisión de la literatura de la misma. Por ello, la creación de este libro, realizado con un lenguaje sencillo, profundo y poético, cuyo interés va dirigido a los administradores familiares, al orden de prioridades, a la crianza y formación de los hijos, enfatizando la clave de la comunicación. Mientras más saludable es la familia, más eficiente es la comunicación como medio y no tan solo como una meta. Es acción que nunca cesa y asunto de percepción. Es importante el lenguaje del amor. El mejor regalo que ofreces es la escucha que demuestra el valor con eficacia y la disposición a aceptar los sentimientos y emociones que a su vez mantiene el contacto y provee con apoyo e integridad para permitir en tiempos de conflicto un camino a la comunicación profunda para llegar a la verdad del problema, abrigando el nido, creando calidez en el afecto lleno de energía, apreciando y confiando. Un cambio de corazón que lleva a la cura, que abre las puertas a una exitosa vida matrimonial sin dejar de lado los reglamentos y criterios, porque la falta de límites es señal de abandono y autoridad. Pero enfocados en la relación, una respuesta positiva donde intervienen los sentidos del alma. Cada sentido corresponde a un orden que abre los canales de expresión, donde el amor no solo es sentimiento, es un compromiso de bienestar de su objetivo inquebrantable que perdura a pesar de las pruebas y obstáculos. Cabe señalar para finalizar que este es un libro interactivo, contiene cuestionarios, pruebas, notas en cada capítulo, eh, una serie de llenar espacios para momentos en familia, anécdotas, vivencias, consejos y sugerencias de lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Julie, por participar. Parece muy interesante este libro eh, con esas maravillosas enseñanzas cristianas y sobre todo que hace énfasis en valores. Y lo más importante, lo que, me mencion lo que mencionaste, que es un libro interactivo que te lleva a reflexionar sobre todo a reflexionar en familia. Es mi turno de eh, hablarles acerca de dos eh, obras de literatura infantil. En primer lugar, pues, de esta obra que se llama Los cuentos de Bidle el Bardo. Se trata, pues, de esta obra de la escritora británica J.K. Rowling, Joan Kathleen Rowling. Casi siempre se la conoce principalmente por la serie de Harry Potter, pero resulta que ella también ha escrito cuentos y también ella tiene otra faceta como ilustradora. Bien, le podemos decir que pues este maravilloso libro de cuentos es singular por varios motivos, porque se desarrolla en el mismo mundo mágico de Harry Potter, pero en la época medieval posee un autor ficticio llamado el mago Bidl, apodado El Bardo. En esto se parece a la famosa obra Don Quijote de la Mancha, la cual tenía su autor verdadero, que era Miguel de Cervantes Saavedra, y su autor ficticio, el modro Cide Amete Benengeli. Contiene también unas notas manuscritas escritas supuestamente por el profesor Albus Dumbledore. Director del Colegio Hogwarts, este es profesional experto es ficticio también, ya que forma parte de la serie de Harry Potter. O sea, ella tiene una manera de escribir bastante curiosa, llamativa, fuera de lo común. También le podemos decir que ese, este libro de cuentos en particular posee una traductora ficticia llamada Germayoni Granger que era la inteligente amiga de Harry Potter en la serie original. Bueno, según se cuenta en el libro séptimo de la de la serie, la joven Hermione Granger se dedicó a traducir el libro que estaba escrito en un alfabeto antiguo, un alfabeto de runas antiguas. Bueno, los cuentos de Beedle el Bardo constan específicamente de cinco cuentos llamados eh, el Mago y el Caso Saltarín, La Fuente de la Buena Fortuna, El Corazón Peludo del Mago, Babity Rabbit y su cepa Carcajeante, y La Fábula de los Tres Hermanos. Son cuentos que mezclan misterio, suspenso, terror y situaciones muy hilarantes. Eh, les podemos decir también que estos cuentos, estos cinco cuentos, que conforma ese libro de los cuentos de Videl El Bardo, son parecidos en estructura y personajes a los cuentos de hadas tradicionales, pues los que ya todos conocemos y hemos crecido con esos cuentos. Lo que cambia es el hecho que se, de que se menciona a varios magos y brujas como protagonistas, entre los cuales hay buenos y hay malos. En todas las obras de J.K. Rowling, la magia es solamente una característica innata de ciertas personas la que les permite interactuar con su entorno y resolver problemas. En los cuentos de Bid el Bardo los personajes intentan dar soluciones a los problemas que se les presentan, pero a veces sus decisiones tendrán efectos totalmente inesperados. Se observa también que en este libro aparecen temas importantes como la lucha del bien contra el mal, la vida y la muerte, la violencia contra la mujer, la discriminación y el libre albedrío. La autora es, pues, una hábil observadora de la condición humana y, al igual que en toda la serie de Harry Potter, ha incluido en este libro mucha crítica social, terror, misterio e incluso humor. Eh, considero que esta obra, Los cuentos de Vidal el Bardo, es recomendable para los niños a partir de los ocho años. Se trata de una obra que no es muy extensa pero y que incluye varias ilustraciones que incluso los niños pueden colorear si gustan. Eh, esta obra hace énfasis en valores como la amistad, la humildad, la cortesía y el respeto. Eh, un aspecto importante de esta obra que en un inicio la autora no, no, no la quería mandar imprimir normalmente, sino que ella... Eh, hizo esta obra principalmente para buscar fondos para caridad ella ayuda a varias organizaciones benéficas entre esas la fundación Lumos la cual se dedica a promover los derechos de los niños y mejorar la calidad de vida de los más vulnerables así que es una obra con mucha conciencia social y ella los fondos que se recauden de la venta de este libro pues van a ayudar a esa organización de caridad, para que los niños puedan vivir en familias de acogida, eh, sobre todo niños que vienen de hogares con problemas o muchas necesidades, y de esa manera eh, puedan, tener, puedan vivir en un entorno familiar saludable y con acceso a una buena educación. Les puedo comentar también que en el sitio de internet Goodreads, si buscan por Laura Nieto Bruña, podrán encontrar a los cuentos de Biddle el Bardo. Eh, podrán encontrar una reseña que publiqué recientemente acerca de este libro de cuentos. A mí me ha encantado esta obra. Yo solamente conocía eh, los siete libros de la saga de Harry Potter, pero estos me encantaron también. Y si hay alguien que ya ha leído los siete libros de Harry Potter se podrá enterar que el último de los cuentos, la fábula de los tres hermanos, puede estar relacionada con el final del libro de Harry Potter. Ahí se, se enlaza parte de la trama con algo que aparece en ese libro. Pero no le adelanto más, no les quiero hacer spoiler. Espero que eh, conozcan ese libro también. Eh, les puedo también decir... El otro libro del cual quería hablarles se trata del libro de una autora panameña, eh, miembro también de Siembra de Lectores. Eh, se llama Aura Méndez de Canova y la obra, pues, Caña, Manglar y Sal. Este se trata de una, be de una bella obra de poesía infantil. Eh, esta obra, con esta obra, la escritora Aura Méndez de Canova ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil Ercilia Ramos de Argote, otorgado por la Universidad Tecnológica de Panamá en el año 2021. La obra conta de 12 hermosas poesías que recrean la vida en el trópico coclesano, entre la caña de azúcar, los manglares y las salinas. Los lectores pueden descubrir en estos poemas los paisajes costeros de Coclé con su flora y fauna nativas, todo un deleite para el imaginario infantil. Y por qué no también para toda la familia. Los cometas sobre el cielo de los cañaverales, el mar con sus criaturas, la luna, el viento, los diversos frutos del campo son algunos de los temas escogidos por Aura para sus poesías. Se puede decir que este interesante libro de poesía, Caña, Manglar y Sal, fomenta el amor por la lectura, la escuela, la familia, las tradiciones y costumbres, la naturaleza y el sano esparcimiento. Recomiendo su lectura a toda la familia, pero en especial a los primeros lectores y a sus maestros. Así que muchas gracias por eh, escucharme y espero pues, que lleguen a conocer estas dos obras eh, de las cuales les hablé el día de hoy. A ver quién más desea participar. Sora, Elba, Vilma o Dalma, alguna de ustedes tiene alguna obra de las cuales podemos hablar. Yo les voy a anunciar que el 17 de agosto presentaré mi novela número 26. Solo en la noche se observan las estrellas. En mi canal de YouTube, el cual les invito a suscribirse, hay siete videos en serie que yo he ido. Como creando expectativas sobre la novela. Ustedes vean el anecdotario, personajes, la novela es un minuto, personajes inolvidables, y voy haciendo como una secuencia para que así estén alerta y puedan conseguirla en Librería Daisy de si desean leerla y si pueden venir a la feria están cordialmente invitados 17 de agosto a las 5 de la tarde gracias Rose por la invitación sí, esperamos vamos, pues que vamos a ver si ahora se si animan aunque sea dar un saludo porque yo sé que en las primeras reuniones uno dice, ¿cuál de los libros que he leído voy a comentar? Nos gustaría conocerlas, eh, a presenten. la profesora Elba y a la profesora Vilma. Que se presenten y digan en qué colegio trabajan y les manden un saludo y una motivación de lectura a sus estudiantes. A ver, ¿cómo está Vilma? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> bueno, sí, para mí de verdad es como, es un placer de estar eh, participando y haber ingresado pues al grupo eh, estoy como, como quien dice un poquito en observación de, de, del desarrollo, de la mecánica, de cómo se, se desarrollan las sesiones, ¿no? Eh, y en definida, definitivamente pues que, que siempre hay que incursionar en, en, en este tipo de actividades, ¿no? Porque es muy importante y como sabemos pues como educadores que la lectura es la base, la base para, para todo, este, y hay que motivar, hay que aprender, hay que buscar, hay que eh, insistir porque no podemos dejarnos eh, rendirnos, como decimos, en el, en el camino, y sabemos que tenemos mucho talento entre, entre nuestros estudiantes, eh, y bueno, eh, y, eh, yo estoy de verdad bastante eh, interesada, fascinada eh, de haber ingresado a, a esto para mí es una experiencia totalmente nueva, les soy honesta, primera vez que participo en un grupo de, de, como este, entonces eh, estoy como, como quien dice, observando como, como ustedes desarrollan la, la mecánica, los comentarios, y pues yo espero tener una, una experiencia bastante nutrida en, en, en con ustedes, yo les agradezco a ver, a de que verdad. Sí. A a Profesora sí. Vilma, yo quiero que usted le transfiera la invitación para usted y para sus estudiantes. Yo todos los primeros sábados del mes abro las puertas del Zoom para conversar con los estudiantes. Ahí usted verá niños hasta de tercer grado hasta jóvenes de la universidad porque yo quiero crear como esa hermandad entre los lectores, los más grandes van guiando a los pequeños y los comentarios de los libros casi siempre son coloquiales, lo que pasa es que tenemos el privilegio aquí de tener a Julie Boutet, es de la Secretaría de Análisis Literario de Siembra de Lectores, pero la mayoría incluso las mías son reseñas coloquiales sobre las lecturas. Daría a los estudiantes que no se asuste. Gustavito es uno de los que más comenta Está, hace tantas preguntas que yo le digo, Gustavito, me vas a hacer un examen, mucha participación si están leyendo un libro me preguntan y cuando van al examen sacan excelentes calificaciones y se suscriben y todos los meses están allí así es que esto es amical y dígale, invite a sus estudiantes para el primer sábado a las 3 de la tarde con la misma contraseña que usted entró Gracias. La invitación también a la profesora Elba, la hago extensiva para sus estudiantes. Sí, una pregunta, profesora Vilma. Eh, ¿Usted da clases en la escuela de, de Paso Canoas o en el colegio internacional? Correcto. Eh, nosotros somos un centro educativo básica. Ajá. Este, Yo laboro sí en la sección de premedia. Ah, yeah. es, este, sí, pero somos, somos unas básicas, somos básicas y pues interactuamos con los chicos de los niños, los niños de primaria y tratamos de estar siempre como conectados para, para poder eh, tratar de ventilar el, la práctica de lo que es la lectura para cuando nosotros recibimos los chicos acá en, en premedia. Y tratamos pues de, de, de, de incentivar sobre todo a los adolescentes eh, tenemos muchachas actualmente pues eh, lectoras lectoras muchachas eh, chicas eh, que mm, para este año la verdad sí me pareció bastante gratificante encontrarlas porque son niñas que realmente les gusta leer y les gusta comentar y me ha gustado bastante la, la extensión de la invitación de la de la escritora porque sé que este va a ser de, de mucha ayuda para ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y dígale incluso te pueden ingresar a este grupo, porque entre el grupo es más activo. Yo les voy, yo les voy a mandar al grupo el, el, el video editado para que usted los comparta con sus estudiantes y ellos sientan en viva voz que nosotros los vamos a recibir con un fuerte abrazo y vamos a seguir promoviendo la lectura, porque la lectura cambia el pensamiento, tienen un pensamiento Exacto. crítico, ya no se dejan a... Les quería eh, mostrar aquí, mientras se solucionan los problemas de conexión, algunos de los libros que conseguí en la Feria de Boquete, Feria del Libro de Boquete, realizada el pasado mes de junio, principalmente de literatura infantil, para que nos puedan conocer, De obras ganadoras del premio marín Esto no las vamos a comentar el día de hoy, no hay tiempo. Profesora Elba. Lo importante es hacer el esfuerzo, salir contra viento y marea, porque en la vida nada es fácil y todo lo que requiere un esfuerzo vale la pena. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora bien. Elba. ¿Cómo estás? Eh, bien, gracias a Dios. Mi nombre es Elba Araúz, eh, profesora de Colegio Pasocanoas Internacional compañera la profesora Vilma y bueno estaba conectada desde mi computadora pero algo no anda bien allí así que me conecté por medio del celular Perfecto profesora yo no sé si usted escuchó mi invitación para sus estudiantes el primer sábado de cada mes yo a las 3 de la tarde con la misma contraseña para usted y sus estudiantes abro las puertas para que ellos hablen sobre libros Sí, sí, escuché. Bueno, está invitada con sus estudiantes. Yo les voy a mandar el video para que ustedes compartan ese video, que el comentario del libro puede ser algo coloquial, lo que entendieron, qué personaje les llamó la atención. O sea, es un conversatorio entre amigos de la lectura. Sí, gracias. Vamos Realmente a ver. Quería aquí. mostrar otros dos, eh, otras dos obras de autores nacionales que estaban obras nuevas de reciente publicación disponibles en la pasada serie del libro una es de Moisés Pascual que es poeta y el otro es el concurso de Katia Malo de Pascual su esposa que ambos escriben también literatura infantil y juvenil que espero que ustedes como docentes puedan eh, tener la oportunidad de conocerlo y además el público en general que va a ver este video, que puedan buscar información sobre ellos en internet y adquirir también estas obras eh, muy bonitas, maravillosas, llenas de valores pues, para los niños y para su lectura principalmente en las escuelas primarias. A nombre de siembra de lectores queremos agradecer a la profesora Elba y a la profesora Vilma su asistencia, su entusiasmo por la lectura. Y a la vez, a todos los que nos vieron, no fueron errores, fueron inconvenientes técnicos. No tienen que ver con nosotros, sino con el servidor de Internet y con el tiempo. Pero cuando el servidor de Internet es fuerte, no hay tiempo que le influya. Pero quiero agradecerles a todos ese amor por la lectura. Y hasta el próximo mes, un fuerte abrazo.